¿Hambre? ¿Y ahora qué? A casa. La tormenta empiarará. Las prepararé. Espero que Fenrir haya dormido algo. Quizá tenga apetito cuando lleguemos a casa. Está bastante enfermo, Atreus. Sí, pero ayer estaba un poco mejor. Aunque luego ya no. Pero si sigue comiendo, no me daré por vencido. Es ella. Es ella. El símbolo está cerca. ¡Oh! Prepárate. ¡Arche! Sí, Nunca lo hace. Atento. A ver. ¡Ah! ¡Ah! No quiero luchar contra ti. ¡Me estoy escondiendo. ¡Ah! ¡Oh, ¡Padre! ¿Te tengo! ¡Aguanta! ¡El símbolo protector está cerca! ¡Oh, no! Ya no somos enemigos. ¡Ah! Oh, ¡Más rápido! ¡Corre, corre, corre! Hemos cruzado el símbolo. Lo conseguimos. Vámonos a casa. Specky, Svana, ¡Arre! No he aprovechado la oportunidad. No quería que lo hicieses. Ojalá que pasara página. Me salvaste la vida. Matea, su hijo. No se pasa página con algo así. Ya. Supongo que matar a Baldur trajo el Finbul Winter. Desde aquel día no ha dejado de nevar. ¿Crees que va a mejorar algún día? Mm, algún día. Pero aún nos queda lo peor. Debemos ser fuertes. Déjamelas. Vamos, no lo oigo, y siempre dice hola, Atreus, Henry. ¿Estás bien? No pasa nada. Estás bien. Yo también te he echado de menos. ¿Y la comida? ¿Tienes hambre? Venga, chico. Tienes que comer. Come. Es... muy grande. el momento. Tienes que estar preparado. ¿Para qué? Aún come. Quiere vivir. Se muere. Eres muy bueno. Y muy valiente. Rápido y fuerte. Ahora debes descansar. ¿De acuerdo? Yo estaré bien. Deja de aguantar. Tienes que irte. Sofna, Afra, Jesu, Sofna, Jetan, Sofna, Sofna, Sofna.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 Oye, ¿te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? Vaya, reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? El lobo ha muerto. Ay, no, no, Fenrir, no. ¿Qué tal lo lleva el chico? No muy bien. Ahora va a enterrarlo. De acuerdo, hermano. Buenas noches. ¿Vienes conmigo? Hey. ¿Estás listo? Andas como si llevaras a inir sentado en los hombros. La cacería es tuya. Yo te sigo. Muy bien, cascarrabias. Una muerte reciente. Al menos no ha sufrido. Mm. ¿Quieres que descifre tus gruñidos? Dime lo que piensas. Seguimos a un depredador. Sí, un lobo. Es un depredador. Es el orden natural de las cosas.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 Debimos actuar. No era asunto nuestro. Ahora sí. No es necesario que un problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo. Si tenemos la capacidad de reducir los daños, actuemos. No podemos escondernos, sin más. No nos escondemos. ¿Quieres que coja ese? Buen chico. Por aquí. Hey. Queda mucho que hacer. Hermano. Hermano. Hermano. ¿Dónde está Atreus?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 Esto no lo ha abierto nadie. Tampoco hay huellas por aquí. ¿Crees que cogió un atajo por el reino entre reinos? No, nadie ha movido las piedras. No creerás que estaba entrenando en mitad de la noche, ¿verdad? Yo... se lo sugerí. ¿En serio? Pero... ¿para qué? Estaba... apenado. Ah, oh, Kratos, sé que lo intentas. Veamos. Huellas que van al río congelado. Es probable que lo enterrara ahí. El fuego se está extinguiendo. ¿A dónde puede haber ido desde aquí? Pasó por aquí. ¡Oh! Viendo parecías más inquieto que de costumbre. ¿Pesadillas? Sueño con el pasado. Casi cada noche. Ah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 ¡Saqueadores izquierda! ¡Saqueadores izquierda! izquierda! ¡Malditos saqueadores! No deberían estar tan cerca. Habría que ver cómo está el símbolo protector. Hay un árbol más adelante, ¿no? ¿Y bien? Tenías razón. El símbolo está roto. Eso explica lo de los intrusos. ¿Qué ocurrió aquí?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 sigue tras ese desnivel si despegas el camino. ¿Se te ocurre por qué querría alejarse el chico? Discutimos. Me acusa de... ...esconderme de Odín. Después de matar a tres de sus congéneres no me parece descabellado. Habrá un ajuste de cuentas. Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo. Ah,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 ¿Dónde está el rastro? Tras de ti, cuidado ¡Impresionante! No creo que sean exploradores Tiene que haber un campamento cerca Sé lo que piensas, hermano Pero Atreus sabrá apañarse Le enseñaste bien eso es lo que dice él. Antorchas. Y el rastro lleva a esa cueva. Bueno, pues ya sabemos a dónde vamos. Seguro que encontramos cómo entrar. ¿No se puede hacer eso? ¿Los saqueadores de los que rescataste a los lobos? No, no llevan aquí mucho tiempo. El pasa por aquí. Va hacia adentro. Habrá más. se cruzó con alguien. ¡Por arriba, fuego! Tiene una onda. Cuidado, hermano. <risa> ¡Atreus! ¿Estás aquí? Eh, bueno, mejor así. Busquemos la salida. Quizá Atreus vino buscando refugio, siguió avanzando al ver a los saqueadores y luego apareció el oso desbocado. Menuda armó el oso, desde luego. ¿Crees que estaría persiguiendo a Atreus? O bien el oso estaba herido y Atreus lo seguía para ayudarlo, que ya sabemos cómo es el chico. ¡Atreus! ¿Dónde estás? ¿Querían todos con el oso? ¿O él con nosotros? Parece enfadado. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Parece débil, hermano. Fenrir y entonces no estoy seguro estaba muy triste y luego enfadado tenía miedo luego me parece que corrí había un oso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 Es lo que tú dices. No pienses como padre por un momento y hazlo como un general. ¡No!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 Tú digas, padre. Ahora, Nista, saqueador, izquierda. No disparan. Nista. Oye, chico, además de oír los pensamientos de las criaturas y tu don del habla, ¿se ha manifestado alguna otra habilidad mágica? Realmente no. ¿Y Fenrir? ¿Qué pasa con él? Cuando murió, lanzaste un hechizo. No, no es cierto. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. Mm, un truco del Fimbul Winter, quizá. Dado mi sino...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 Solo las consecuencias. Se acerca una tormenta. ¿No hace ya bastante frío? Ya casi estábamos en casa. Casi toda la noche. Estarían dentro del símbolo cuando lo arreglé. Qué bien estaría que el templo de Tyr siguiera funcionando para poder irnos de Midgard. Dicen que el símbolo afecta a todos los reinos. Vale, pero las cosas no pueden estar peor que aquí. asustes. Venga, que eres muy valiente. Bien, buena chica. Claro que sí. Se le dan bien, pero de esperar, claro. Specky, ¿estás bien? Era solo un trueno. Tranquila, ya pasó. Ya pasó.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 ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. No seré muy buena compañía. Ah. Seguro que tenemos muchas cosas de las que hablar. Habérmelo dicho antes de echarlo. ¿Por qué estás aquí? Estoy siendo educado. Psst. Parece ser... Una persona calmada y razonable. ¿Lo eres? ¿Una persona calmada y razonable? Si el momento llama a la calma. Yo diría que el momento llama a la calma. <ríe> sí...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 Pero Baldur tenía su valor. Era mi mejor rastreador, el más cercano. Sí, había perdido el juicio, pero era útil y ahora ya no está gracias a ti. ¿Me sigues? Estás en deuda. Ya no tienes gracia. ¿Qué quieres?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 Sí. Sabemos lo que has estado haciendo. Mejor para. Los métodos de Tyr han muerto. Él está muerto. ¿Lo entiendes? Y ya está. Quedamos en paz. Mira, mejoraré mi oferta. Quédate con el prisionero, que sé que rescataste. <risa> Así es. Sé que estás aquí, en algún lugar. Mierdecilla con exceso de labia. ¿Por qué deberíamos creerte ¿Cuánto has respetado tus promesas? Ahí está, mi viejo camarada. Ha perdido peso. Si te dice que la nieve es blanca, miente. ¿Qué clase de sabiduría es esa? Es que la cabeza más inteligente no puede ver más allá. ¿Y que todos queremos lo mismo? Está bien. Te propongo un buen trato. Saltaré... Tu deuda con mi ex. Te quitaré a Freya de encima. Mantén a tu chico a salvo. Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Qué me dices? No. No tardes todo el día. <ríe> Basta ya. Mucho tiempo esperando esto. No eres de aquí, pero tenemos una tradición llamada Vago en Sangre. Me das una parte de ti a cambio de lo que le has quitado a mi familia. Ya lo no verás. Eso ha sido por Valdur. Ahora muéstrame al asesino de dioses del que tanto hablan. Me ofende que te contengas así. Ah. ¡El fantasma de Esparta! Sí, ojo, entonces sabes de lo que soy capaz. ¡Enséñamelo! Ahora sí es una pelea. Me habría gustado ver tus espadas. Supongo que ya no escuchan tu llamada. ¡Deja de conducerte! Yo no buscaba pelea con tu hermano. <risa> Me <das. Wow. risa> ti, viejo fanático y estrago. Si no peleas, Lucio, es como si no peleases, ¿verdad? ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! Yeah. ¿Un golpe de suerte? ¿Y chicos murieron por puta suerte? ¡Imbécil! ¿Crees que puedes venir aquí, convertirte en pago y pasar página? La cosa no funciona así. Eres un destructor como yo. Olvídate. Yo decido cuándo se acaba. No me iré hasta ver al verdadero tú. ¡Levántate! ¡Ah! ¡Enséñame tu monstruo interior! ¡Ahora sí! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Eso es todo! ¡Por fin empezaba a ponerse interesante! ¡Buen intento. ¡Debería ser mucho mejor! ¡Esto es por Mavi! ¡Hasta muerto! Colocas el último. ¿Qué mierda dices? Modi nos buscó por temor hacia ti. Murió de las heridas que le infligiste. ¡Aya! ¿Ahora eres el padre del año? Esto me suena. ¿Qué? No importa. Tus consejos de padre me importan una mierda. ¡Quiero ver al dios de la guerra! Tú empezaste esto. ¡Yo le pondré fin! ¿Mis hijos cayeron contra ti? muéstrame quién eres! ¿Dios que asesinó a un panteón porque hirieron sus sentimientos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién a Sidrun, la reina valquiria. ¡Este es el dios extranjero que venció a Baldur!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 Ahí está... Ahí está el dios de la guerra. Da por saldada tu deuda de sangre. Nos... veremos. Te dije que lo conseguiría. Kratos, somos Sindri y Brock. Vaya pelea. Podemos. A casa, ahora. Odín está con Atreus. Oh, no. Voy a preparar una Vamos pues. No está muy lejos.